Bom. Acá, ¡Vamos! ¡Ahí vamos! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> eso! ¡Ah! ¡Qué me doy! ¿Qué me doy? ¡Tac, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, no. ¡Toma! ¡Ja! En ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, para para hombres. ¡No! ¡Se culo! ¡Andores! ¡Bien! ¡Megalón! Ah, no, ¡Vamos! ¡Esto es mejor que el Let's go, Pikachu! ¡Megalol! ¡Megalol! Pero... <risa> ¡Bien! Bien, bien, bien. Este me gusta. Anda, me... encima has perdido ya. ¡Iro al fallo ¡Hala, eh, Toma, toma, toma, toma, toma. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? Luis ya ha ganado. Ah, pero no entras tú. No. Entonces, entonces ¿cuándo entras? ¡Ah! ¡No! ¡Ya no lo consigo! Ya no lo consigo. Es que ya. 800, no bolos. Así volvemos. ¡Oh! Gracias, gracias. Toma. Los, los... Los... Los, los, los... Uy. Gracias. Ahora qué. No, no le deja eso, no le deja eso todavía, ¡hambre! Vale, toma. Anda, ya, ya lo hemos perdido. ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué. <risa> Megalol, Megalol, Megalol Voy a super Megalol <risa> Toma, toma, toma, toma <risa> <risa> <risa> No, pero ¿qué es he chu? <risa> Me tiro para él Anda que yo también Toma Dale, dale. ¡oh, sojalos! ¡Boca! ¡En toda la boca! Tengo dos más. ¡Venga, vamos! ¡Esto es lo que no conseguir! ¡Pero no me deja a mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué malo, qué malo! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Toma! ¡Cascada! ¡Jolín, en el último segundo! ¡Doscientos! Hemos cogido las mismas moneda! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡El la! ¡El la! ¡Hola! ¡Hola! ¡El la! ¡El lo! ¡Elo, ¡Hola! ¡Hola! ¡El ¡El ¡Hola! ¡Hola! ¡Maldito! ¡Maldito Pikachu! ¡Hola! ¿Para qué haces eso? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eso te pasa por Friki, ¡Toma! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Let's go Pikachu! ¡Ay, qué viene! ¡Hola! Ay. ¡Vámonos! Pero, ¡Pero, mario ¡Déjame! ¡Uno! ¡Y tú! ¡One, two, <risa> tres y cuatro! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Ay! ¡What! ¡Para! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, vamos! ¡Que me van a matar, hombre! ¡Ay! No falta nada. ¡Ay, ay ¡Bien! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me ha picado! Anda, no he llegado over! ¡Entonces esto es un peo gordo! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Oh, ¡Todo! ¡Oh! Venga, a ver si te mata. ¡Canta juegos! ¿Canta <risa> juegos? Pero Sergio, ¿qué haces? Anda. ¡Tuturu! ¡Tuturu! ¡Ostras! Estoy hirviendo. ¿En serio? Venga, vamos, vamos para arriba. ¡Espera! ¡Quédate ahí para.! No, no, no, no, no, no, no, no, no. <risa> ¡Sergio! ¡Ah! <risa> ¡Ay, ay, ay! ay <risa> Mega, super flipantes, mucho, ¡Ay! las, o las, las, las, <ríe> Tan trincado pero bien ¡Ay, que te ha dado! No veía, tío Y al final gano yo, pero, pero pero porque te estás tú matando Pero si veía, no, tío. Pero ya ¿Ya? Pero me dejas mí con todas las tortuguitas Es que había muchas ahí y ahora No podía saltar Toma, toma, toma, toma, toma. Sí, bueno, sí, bueno. ¿Qué de estudios tengo yo? ¡Friques! Friki Estudios. Oh, mira. mira aquí me quedo vigilando. No podréis conmigo. Malditos. ¡Ay! No! ¡Sí, sí pueden! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! Toma, toma, toma, toma! me la super friki super friki. ¿Ah? ah ah por qué a mí. ah déjame en paz soy bueno no he hecho nada es mi hermano es mi hermano toma ¡Ay! que sí, que sí. Con el foguecito ese de las narices venga, venga, venga, venga, venga, venga, joder. por todas partes los fue eso ¡Ay! ¡Mi y encima la motiquita vamos, let's go nada, hasta, hasta que no me ha dado una parado asqueroso cochambroso fuego, toma ¿otro? venga, vamos ¿eh? dale cañón, esta vez te voy a ganar otra vez no ¡Oh! le dejas al Poe, no lo dejas al Poe no todavía que vale. Pero vamos a usar después para una cosa, no le des, no le des, no le des, que lo vamos a usar para matarte a ti En serio Alá, toma, toma, toma, ¿crees? los dos ahí volando en el aire, wow Chupi Chupi ¡Llegamos! guay toma, to, to, to, to. toma, toma, toma Estamos dejando de tonterías Ven por un poco los... por los visitos visito, visito, ay no, visito, que tal, que tal, que viene, que viene visito, ay, visito, ay, ay, ay, sí, sí, son tortugas, hola, tortugas mega guay! tortugas ninja, ah, tortugas ninja, bien, bien ah. esto te pasa por, por ser, como eres, Entórculo. ahora que, Ay ay ay ay, ¡Ay, ay, ay, ay, ay, oh ¡No me hagas esto! ¡No! ¡No! ¡Anda, ya has perdido! Sí. Venga, vámonos. <ríe> ¡Ti toti, toti, toti, toti. Esta música es lo máximo. A ver. ¡Eh! Ah, ah. hey, ven! ¡Hacer el No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ole, ah el fuego no, no, no, no, no, no, no, no, vamos no, no, no, no, no, no, no, no, no, le de, no, le de, no, le de que te cameo. Vaya tortazo que me que me acabo de dar en la frente. <risa> ¡Ay, un mío de mi arma! ¡Venga! Dale, ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ah! Oh. ¡Eh! ¡Me la has quitado! <risa> Esto no se hace a tu padre, ¿eh? Oh, ¿Y yo? No? ¿Eso tío. Es no lo no sé. ¡Oh, let's go! Venga, venga, venga, venga, venga, vamos. ¡Venga, ve subiendo ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ochocientos! ¡Ochocientos! No, pero ¿por qué la has he oh, hecho? ¡Que viene! ¡Viene el choquito! ¡Ay, no! Que de ahí! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ya está! Respeto a Super Mario. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tú, ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! No, jorobes, ¿ya te has matado? No, no, no, todavía no ¿Cómo que no? ¡Me queda una vida! No, no, no, no, la que tienes nada más Venga, vamos A darle cambia. ¡Ay! ¡Me lo has quitado! ¿Será? ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué me deje? de una bruja. Venga, vamos. Esto te pasa por hacer las cosas como no debes. ¿Crees tú que el karma es el karma? ¿Sabes lo que es el karma, Sergio? Sí. ¿Tú qué vas a ver lo que es el karma? Sí. Ah. Ay. Ay. Parece un grito de una niña sí. pequeña. Una niña. Como el chabecito. Ya está bien, déjame. Me está tocando, os lo digo. Está Sergio tocándome. ¡Ay, mando! Para que pierda. eso no se le hace a un padre, a un padre. Madre mía. ¡Dale con el fuercito de pesado, el fuego. Te va a ver vamos a ver subo ahí, ahí, aquí, allí, en el otro lado, saca en todas estas, a ver, vamos a ver ¡Oh! ¡Ah! que poco, ¡Oh! que poco, poco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! como corre este? este porque corre tanto? ¡Ah! fueguecito déjame! Déjame. ¡Toma! <risa> ¡Venga, vámonos! ¡Ostras, oh, ellos no es donde parecía esos! Las fases 6 los, los moscardones, los moscardones, los bichitos vámonos, vámonos, toma. Y, y toma. Venga, ya, hombre, déjame de mosca, mosca pestosa, que seguro que viene de. de haber estado. <risa> picando una caca. Y ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! Ala muerto Matado por una mosca <ríe> Uf, uy, Espera que tengo una cosa dentro Mala, mala Una cosa mala ¡Bien! ¡Mala! Malo, malo, malo, malo, malo, malo. No le deja al Pou, no le deja al Pou. Que el Pou nos hace falta para hacer Pou. Pues le voy a dar. Toma, saca. ¡Hola! Oh, ¡Oh, hello. Oh, hello. ¿Por qué Toma. está hablando! ¡Toma! Oh, hello! ¡Toma! K ¡Ay! Uy, ¡Por casi! ¡Por casi! <tose> Vayemos nos! Mojos, mojos. Mollos, nos! ¡Moyos! ¡Moyos! mojos, mojos, ¡Toma! ¡Uy! ¡Me caché! ¡Ah! Uh. ¡Oh! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Trabajos. Yo tengo dos vidas, tú, Trabajo en equipo. Eso. Venga, toma la moneda. ¡Corre! ¡Bien! Ja. ¡Ay, hey, Dios! Mira, visto, nos hemos quedado casi lo mismo. <risa Picado> por sí. uno y por otro. ¡Ruigi! ¡No, no, no! ¡Ah, no! no ah no no, no! ¡Toma! hola hola no, no, no. he usado el pow. pues no uses el pow, el pow lo quiero yo, yo para matarte ah vale dale toma toma toma ay shhhh que poquito muerto tío toma Ya ha perdido, ¿no? ¡Que yo! ¡Que me tira del cable! A ver... ¡Ah! No. ¡Vamos! Esto es juego sucio! ¡Asqueroso! ¡Venga! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, my friends. ¿Eh? No. ¡Ah! ¡Se ha dado vuelta! <risa> <risa> ¡Te he matado! ¡Ahora! El... ¡Let's go! ¡Está todo en tus manos! Tú eres el único que puede rescatar a. Vale, lo que tú quieras, tubos, me da igual. A esos igual. tubos! A esos tubos! Vale, me da igual a todo. <suscribete> uy, uy. Toma. <risas> <muchas> <totricas> <totricas> ti ti